¡Hola mis Curlys, ¡Hola! Sí, sí, sí, sí. Mi nombre es Carmen Manga y soy la fundadora de CurlyMange.org. Ya sabéis que eh, estoy encantada de estar aquí, que he vuelto, I back, estamos con nuevos vídeos, nuevos posts en la en página CurlyMange, que estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook, ¿vale? Y hoy voy a hablaros de esto, de esto, esto, esto, ¿vale? Esto es un ventilador que me compré el otro día Esto es para mis curlies que tienen muchísimo calor O que vais a la playa o a la piscina Ya se comenté que en la página de Curly Manga que se había reinventado Se había reorganizado y que ahora mismo era de belleza, cabello, lifestyle, estilo de vida Y en el estilo de vida entran cosas como estas Es decir, ¡oh! esto es un ventilador que me compré el otro día esto, oh. Oíste ruido, podéis oír el ruido pues eso es que me está quitando a mí los calores, así que es fantástico es para el verano. Es muy barato, me costó súper bien de precio. Es una pasada, es una pasada. Ah, ah. ah bueno, este lo podéis encontrar en, en Alehop, es una de mis tiendas favoritas. Siempre digo que, tengo que deciros que no, o sea, no me pagan por decir, por decir la marca de Alehop, no me lo pagan, pero... Yo siempre intento traer las cosas más novedosas, las cosas que os van a hacer sentir fantásticas este verano. Y a pesar de las circunstancias, ¿vale? Y tenemos que intentar sacarlo partido un poquito a este calorcito que tenemos, ¿vale? Así que si tenéis la oportunidad de estar en la terraza siempre, con distancia, con vuestra mascarilla, ¿eh? Y tenéis calor por favor, puedes utilizar esto, ¿no? bueno, es que también dice que los ventiladores pero bueno, entonces aplicarlo si estáis en vuestra terraza, ¿vale? mejor en vuestra terraza por si acaso, ¿vale? o vais por la calle y no hay nadie alrededor ¿vale? porque también dice que lo, el aire y el sudor y tal pues, eh, a ver, puede producirse contagios así que yo mejor no lo utilicéis en la terraza utilizarlo si estáis en vuestra casa en la terraza de vuestra casa o estáis en un sitio donde no hay mucha gente que, por ejemplo, cuando vas por la calle y no viene nadie atrás ni al lado, ¿vale? Que no puedas molestar a nadie, pues sacas tu ventilador durante un rato, lo enciendes y te refrescas. Tiene dos velocidades, ¿vale? Tiene la 1 y tiene la 2. ¿Veis el cambio del sonido? ¿Vale? Pues la verdad es que, claro, está claro que en otro momento, en otras circunstancias, le sacaríais muchísimo más partido, ¿Vale? Pero yo creo que si estáis en la playa y, y no hay nadie, o sea, estáis en vuestro círculo que familiar, que es lo que se permite, eh, podéis utilizarlo perfectamente. Lo que no podéis hacer es estar a otras personas con los que no hayáis tenido contacto familiar, ¿vale? Así que si estáis, por ejemplo, en vuestro círculo familiar dentro de la playa, que ya, ya estáis todos bien, pues podéis utilizar esto, ¿vale? Pero lo mejor es utilizarlo cuando no hay mucha gente alrededor o en vuestra casa o en vuestra traza. yo por ejemplo lo utilizo en mi, eh, cuando estoy en el comedor y hace muchísimo calor lo cojo y lo saco y es lo que os he dicho que Curly manga aparte de, de, de hablaros de cosas de cabello y belleza pues a, a, va a entrar un poco de estilo de vida y, y las cosas que yo me voy comprando sabes porque hay a veces que dices jo es que esto si lo tuviera no y dónde lo voy a comprar y por qué no lo habrán fabricado de repente vas por la calle y encuentras algo como esto los hay que llevan un poco de agua que se mete agua adentro y van un poco llevan un poquito de agua de dispersores y tal pero a mí me pareció este era mucho más higiénico a no tener agua ni nada ni un tipo de líquido sino que es un poco de aire y nada bueno si alguien eh, alguien eh, alguien tiene ha comprado de esto o ha comprado el líquido o alguien alguien de allí sabe si es malo o bueno utilizarlo esto en público, o ya sea el de aire o ya sea el de, el de agua, que tiene un poco de agua, eh, que es como las personas, que me lo diga, ¿vale? Porque yo anuncio las, hablo de las cosas que yo utilizo, eh, pero si alguien está, hay una contradicción que yo he dicho o algo que no se puede hacer, por favor, los entendidos de este coronavirus, que me escriba alguno o me mande un video a Carmen, no, esto no sé qué, ¿vale? Yo voy a estar encantada. Así que, bueno, un besito, espero que. Se haya gustado el producto, la verdad es que es fantástico, es, es una pasada, o sea es que quiero que oigáis el ruido, que, o sea, es que si os pudiera llegar el aire es que estaréis flipados, o sea, es increíble bueno, de hecho voy a hacer un vídeo en TikTok, así como ay, es la música ¿no? ay mis gurles, estoy súper feliz, no, es otro vídeo de los que yo os voy a hacer eh ¡Ah, oh, madre mía! ¡Qué pasada, fresquito que sale de aquí! ¡Ah, oh, es una pasada, es una... Oh, oh, me encanta. Oh, ¡Qué fresquito! Ay, bueno, disculpen. Os lo recomiendo, ¿eh? Hay varios modelos. os Lo recomiendo. Yo lo compré en Alejop. Yo os la recomiendo porque me encanta, la verdad, es una pasada. ya más que el otro día, por ejemplo, que fui a hacer cosas, eh, fui a correr a buscar, eh, justamente cuando pedí el cabello, fui a, fui a correos y madre mía, o sea, hacía un calor, hacía un calor, pero que está como estar, en, no sé, en el Sahara o algo así, solo faltaba la de Arabia con su camello ahí, y, ¿sabes? y entonces, mira, me puse este, me, me la puse y madre mía, o sea, fue un cambio, bueno, no había nadie alrededor, también tengo que decir eso, ¿sabes? entonces no había nadie que yo le pudiera molestar o nada, yo había más mascarilla y todo, sé que estaba muy bien, así que os les recomiendo, ¿vale? Un besito, nos vemos, suscribiros por favor, muchísimo, suscribiros al canal que ya he vuelto, estoy aquí de nuevo, Curlimangue, que ya lo terminaba estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook, y sobre todo, ahora voy a hacer unos buenos vídeos pequeños de TikTok para que me podáis ver ahí también en directo todos los días, ay, ¿qué más iba a deciros? Uh, ¡Ah, sí! Vamos a hablar, como os he dicho, que Curly Mangle eh, se ha reconvertido, o, o sea, eh, la esencia de Curly Mangle. Belleza, cabello y lifestyle. Entonces, en lifestyle vamos a hablar de cosas como estas, como estas, o como de eh, mate, ¿vale? Próximo día vamos a hablar de mate. ¿Cómo tomar el mate? ¿Cómo preparar el mate? en ¿Dónde tomamos el mate? Que es la típica bebida de los argentinos, que siempre les ves por la calle así como dices, es que, Jesús, ¿qué tomarán? el próximo vídeo hablaremos de la vida favorita de los argentinos bueno, besito, nos vemos chao, suscribiros, dejar mensajes ¿vale? os dejo el link abajo de las cosas que voy comentando ¿vale? venga, besitos, hasta luego chao ponía... oh, madre mía, esto es una maravilla esto es una maravilla esto es una maravilla vale